Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición del Festival de Innovación Educativa, PC en nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Les agradecemos su presencia. Mi nombre es Piero Uceda y hoy seré el presentador del siguiente webinar titulado Empoderando a los estudiantes mediante el uso de herramientas Google, Workspace for Education. El cual estará a cargo de Roberto Permejo Montoya, quien es docente en el área de inglés, ya con más de 16 años en el campo de la educación. Cuenta además con certificaciones internacionales como el CPE y el ICLT. Asimismo, es bachiller de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y maestro de la Universidad de San Martín de Porres. Educador certificado de Google, nivel 1 y 2. Bienvenido, Roberto. Indicarles también. Y al finalizar el webinar, habrá una breve encuesta para poder eh, eh, responder y también habrá una ronda de preguntas y respuestas, por lo que pueden ir dejando sus consultas a través del chat en el transcurso de la presentación. Recuerden que si desean compartir el contenido del FIE en sus redes sociales, deben usar el hashtag FIEUPC2022. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, LinkedIn y YouTube como Innovación Educativa UPC. Y en Twitter como Arroba Innova Educa Damos inicio al webinar. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Eh, ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Eh, tenemos a Felicita, Leslie, eh, Rocío, Katy, Davis, eh, eh, Sinón, Christian. Eh, perdón, estoy comenzando a hablar en inglés. Acabo de terminar una clase en inglés, entonces estoy que, que, que puedo, un momento voy a estar hablando en inglés. Eh, disculpen. Um, eh, las tecnologías nos han ayudado mucho. Eh, ¿Qué tal, feliz? Nos han ayudado mucho, eh, más aún durante la pandemia. ¿sí? Eh, durante la pandemia yo, me, yo tuve una gran necesidad por eh, profundizarme en, mis, en los conocimientos de la, de, de la tecnología para la educación. Así es como llegué a ser, eh, a concluir eh, mi maestría en e-learning. E ¿sí? Y a la par estuve estudiando los cursos de, eh, del, para, para, para convertirme en un eh, educador certificado de Google. ¿sí? Eh, les comento. Eh, Google cuenta con diferentes herramientas. Google nos eh, permite utilizar diferentes herramientas para que nosotros podamos empoderar a nuestros alumnos. Son varias herramientas de las cuales yo quisiera que ustedes eh, me digan si conocen alguna de estas. Les voy a mostrar eh, algunas herramientas y ustedes me dicen si las conocen. ¿Sí? Tenemos acá solamente seis, solamente le digo seis porque son muchas más. Le, tenemos solamente seis acá. Si ustedes me, me podrían decir si conocen alguna de esas, pueden activar su micrófono por el chat, lo pueden decir. ¿Conocen alguna? Ahí vemos. Eh, los documentos, 10 yes, documentos de Google. Sí, están los documentos. ¿Qué otras conocen? Jamboard. ¿Han utilizado Jamboard? Sí, veo que sí. Uno de mis favoritos, Jamboard. <ríe> sí, Rocío, has utilizado Jamboard. Eh, documentos. Ok, Leslie, documentos. Los documentos de Google. All right. ¿Sí? Ok, veamos. Tenemos acá seis, seis herramientas. Son las más útiles y son bastante agradables porque no necesitan muchos conocimientos para poder utilizarlas con los, nuestros alumnos, ¿sí? Eh, algo que nosotros tenemos que saber es que todos, todos, todos contamos con, eh, con estas herramientas una vez que nos registramos en Gmail. Me imagino que todos tienen Gmail, ¿sí? Y si no lo tienen, ya deberían de, de crearse una cuenta en Gmail, ¿sí? Porque todo usuario de Gmail cuenta con estas herramientas. Y estas herramientas nos empoderan para poder utilizarlas en el aula con nuestros alumnos. ¿Sí? ¿Cómo ubico esas herramientas? Una vez que nosotros creamos nuestra cuenta de Gmail, en la parte derecha, en la parte derecha de nuestro, eh, de nuestro navegador, nos aparecen unos puntitos, nueve, nueve puntitos que, que algunas personas le, le dicen el, el, un, un waffle, parece, y una vez que nosotros le damos clic ahí, podemos encontrar todas las herramientas que Google nos ofrece, que son bastantes, ¿ok? Las cuales nosotros no le sacamos el provecho que deberíamos de verdad, porque tienen muchos, eh, nos ayudan mucho, no solamente en educación, sino en nuestra, en nuestra vida cotidiana para organizar nuestras eh, nuestras eh, cosas, cuando vi, viajamos también, ¿sí? Eh, si ustedes utilizan, si ustedes abren esta ventana, si ustedes abren su navegador, van a poder encontrar ¿Sí? Y vamos a ir viendo una de, uh, algunas de ellas. Vamos a comenzar por Jamboard. ¿sí? Jamboard es una pizarra. ¿sí? Jamboard es una pizarra digital. ¿sí? Nosotros eh, que enseñamos de manera virtual, de manera eh, online ahora, es muy necesario que utilicemos eh, estas pizarras virtuales. ¿Por qué? Porque nos va a permitir interactuar más con nuestros estudiantes. ¿Sí? Yo utilizo, varias, varias, eh, utilizo muchas veces Jamboard ¿sí? porque puedo ver qué tanto mis alumnos están trabajando en clase, qué tanto están colaborando, qué tanto están produciendo en clase. ¿sí? Nosotros una vez que, que abrimos esta ventana de Jamboard, ¿sí? Lo voy a, eh, les voy a mostrar de nuevo, entran al navegador de Google y van a los nueve puntitos que están en la mano derecha, ahí van a poder ver. Jamboard. Si no lo encuentran en la parte, de, la, en la parte eh, de arriba, lo van a ir si deslizan, lo van a encontrar en la parte de abajo, en algún momento. ¿okay? Yo lo encuentro en la parte de arriba porque yo lo he movido. ¿sí? Usted, o lo puedo poner como primero, si es uno de mis favoritos. Lo puedo mover. Simplemente lo arrastro. Nada más. ¿sí? Es uno de mis favoritos y yo le doy clic. Y ahí se abre la ventana de Jamboard. Lo que puedo hacer acá es abrir un jump, como le, le, le, le dicen, eh, cada pizarrita es un jump y le dan clic en la mano, eh, en, en este símbolo, en la, eh, en, en la esquina, ok, en la esquina inferior derecha, le dan un clic y van a poder abrir una pizarra que ustedes van a poder utilizar con sus alumnos, ¿sí? ¿Qué puedo hacer en esta pizarra? En esta pizarra yo voy a poder escribir notas, ¿ok? Utilizar el cuadro de textos y escribo acá, ¿ok? Eh, por ejemplo, discúlpenme, soy un aficionado de Harry Potter desde, desde que tengo 10 años, entonces eh, siempre pienso en Harry Potter, todo el tiempo. Entonces, eh, puedo escribir, ¿ok? ¿Qué más puedo hacer acá? Puedo poner un, eh, eh, notitas, notas adhesivas, ¿sí? Escribo acá, ¿ok? Eh, por ejemplo okay, eh, puedo poner una nota o le puedo cambiar el color si deseo okay, le puedo poner y lo, eh, y lo guardo y ya está una nota ¿sí? y ya, ya puedo escribir ¿qué más puedo poner? puedo poner imágenes puedo añadir imágenes acá ¿Sí? las puedo buscar desde mi propio ordenador ¿Sí? Desde mi propia máquina puedo subir la imagen o la puedo buscar en Google. Esa es una de las ventajas, porque todo está conectado. Google todo lo tiene conectado desde el, desde el Drive, desde la, eh, desde las diferentes eh, herramientas que maneja. ¿Sí? El Google Photos también. ¿Sí? Y ahí busco la imagen. Perdón. All right. Aquí está. Y le doy clic y le doy clic a insertar. Ahí está. Inserto a la imagen. ¿Sí? Y ahí está. Eso es lo que yo puedo hacer. ¿Sí? También puedo poner formas. Ya, si quiero, le puedo poner alguna forma. ¿Sí? Y lo pongo aquí. ¿Sí? Eh, y la mando al fondo también, si, la des si deseo, mandar al fondo. Si no, esto lo mando adelante. Ok. ¿Sí? ¿Puedo ponerle formas? ¿Puedo poner encima? No sé si lo voy a, poder, lo voy a poner, si no, lo quería poner encima. ¿Sí? ¿Qué más puedo hacer? Lo más importante acá es de que lo puedo compartir con mis alumnos. ¿Para qué lo voy a compartir con mis alumnos? Para que ellos puedan también ver lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Para que ellos puedan tener acceso a esto. ¿Cómo lo comparto con ellos? En la parte superior derecha hay un icono que dice compartir ¿Sí? ahí, eh, y ahí ustedes lo pueden compartir con las personas, acá en la parte de abajo se le, le quitan el, eh, el acceso lo ponen cualquier persona puede tener acceso a esta imagen, a este jam o esta pizarra y ustedes pueden elegir si quieren que la persona solamente lo lea si quieren que la persona también lo edite ¿Ok? la persona lo puede leer o solamente lo puede, o también lo puede editar, ¿sí? Ustedes copian el enlace, copian el enlace y se lo envían a sus alumnos por el chat. Y los alumnos ya tienen acceso a esta, eh, a esta pizarra, ¿sí? ¿Por qué es importante que ellos lo tengan acceso? Porque esta pizarra puede ser utilizada como... Un, eh, no sé cómo, le, le, la experiencia. puede ser utilizada como un recordatorio para cuando ellos hayan visto una clase, si hay algún tema que ellos no sabe que no se acuerdan, pueden visitar, pueden tener acceso a esta pizarra y ahí la pueden ver y pueden acceder a la información. Sí, eh, a ver, déjame ver, déjame ver. Sí, eso es lo que se puede hacer. En el chat les he mandado... El acceso para que ustedes puedan ingresar a esa pizarra. Quiero que le den clic e ingresen a la pizarra. ¿Sí? Sí, sí, sí. Quiero que escriban algo. ¿Okay? Me gustaría que escriban algo. Alguien ya está moviendo y dice que le cambia el color. <ríe> Me gustaría que solamente le escriban algo. ¿Ok? Hola, eh, bienvenidos, exactamente, ok, me gustaría que escriban un mensaje, ok, ¿cómo se sienten hoy día? Hoy día que es viernes, por fin es viernes, se viene el fin de semana, ¿cómo se sienten hoy día? Ok, me gustaría que escriban algo. Así, ya lo vamos leyendo, si sí pueden tener el acceso, déjenme que les comparto de nuevo el acceso para que lo puedan, para que lo puedan ver, sí, y puedan escribir algo. Recuerden que pueden escribir un cuadro de texto o pueden escribir una nota adhesiva. ¿Sí? Okay. Muy feliz de aprender nuevas herramientas. Ok, perfecto, perfecto. Las herramientas, eh, las herramientas digitales son, son espectaculares. Nos ayudan un montón. Eh, para trabajar con nuestros alumnos, para ver qué tanto están trabajando ellos. Fin de semana. Ok, perfecto. Okay. <risas> el cuerpo lo sabe, okay. muy, muy bien, muy bien, ok, muy bien, entonces esto nos ayuda un montón, eso les ayuda a los alumnos para que ellos puedan tener un recordatorio de cuando hay algún tema que ellos se olvidaron y lo pueden buscar en esta pizarra digital que se va a quedar, que se va a quedar en la, eh, en la red por siempre hasta que alguien lo elimine, hasta que el, el autor eh, lo elimine sí eh, también sirve para poder ayudarlos a los alumnos a generar debates lo que yo normalmente hago con mis alumnos eh, es esto eh, yo trabajo con ellos y y formo debates ok formo debates con ellos eh, les doy un tema y los separo en grupos en dos grupos un grupo se encarga de las ideas a favor y otro grupo se encarga de las ideas en contra y todo un grupo Juntos tienen que poner, poner ideas a favor en una parte de la pizarra o, eh, y el otro grupo que está en, con ideas en contra tienen que poner todas sus ideas en la, en la otra parte de la pizarra. De esa manera se crea uh, una colaboración entre ellos, en la cual nosotros como docentes no, estamos, eh, no somos el centro de atención, sino ellos, que es lo más importante eh, en estos tiempos empoderar a sus alumnos para que ellos sean el centro del aprendizaje y no nosotros. ¿sí? Eh, luego, ¿tienen alguna pregunta de esto? Si ustedes tienen alguna pregunta, me dicen. ¿sí? Me dicen si tienen alguna pregunta eh, sobre esta, esta pizarra uh, que ustedes puedan utilizar. ¿okay? ¿Sí? No, no, no, no se preocupen, me pueden interrumpir. A mí me gusta que me interrumpan a veces, ¿sí? Así que eh, no, no hay ningún problema, ¿sí? Luego, aparte de esta pizarra Jamboard, tenemos eh, los documentos de Google, como ya lo mencionaron. ¿Sí? En algún momento mencionaron que tenían estos documentos, esos documentos de Google. Y igual, yo abro, voy a mi navegador, Vuelvo a los pu nueve puntitos, al waffle, y busco documentos de Google. Yo lo tengo en inglés y se llama Docs o documentos, ¿sí? Un documento de Google es lo mismo que Word, es lo mismo que Microsoft Word, es lo mismo, ¿sí? Lo, la, tienen las mismas funciones, ¿sí? Se puede gritar, se puede escribir eh, eh, artículos, se pueden insertar imágenes, formas, es lo mismo. ¿Sí? Lo que nosotros podemos hacer acá es esto. Les voy a mostrar, creo, sí, creo tener la idea. ¿Sí? Justo les voy a mostrar lo que yo hice hoy día. El, hoy, día en la, hoy en la mañana es lo que yo, esto es lo que yo hice con mis alumnos. Yo creé, yo abrí un documento y en este documento puse unas imágenes que mis alumnos tenían que utilizar. Tenían que ver unos verbos en inglés y unas frases en inglés. Y ellos tenían que crear sus propias oraciones. Dentro del mismo documento. ¿Qué tan grandioso es eso que los alumnos puedan escribir todas sus ideas en un solo documento? ¿Sí? Ellos comenzaron a escribir sus oraciones y lo, cual, lo, lo que fue muy, muy impresionante es de que no solamente ellos veían sus oraciones, veían las oraciones de todos sus compañeros. Eso ayuda mucho para que los demás, las otras personas se motiven a participar, a colaborar. Esto ayuda mucho a los alumnos que son callados. Hay alumnos que no les gusta participar, por ejemplo, en, en el tema, en el tema eh, virtual no les gusta participar utilizando el micrófono. Entonces, estas herramientas le dan las, las, las oportunidades para que ellos puedan desenvolverse, para que ellos puedan expresarse utilizando eh, estas plataformas. ¿Sí? Si no les gusta hablar, pueden utilizar estas herramientas para que se expresen. Y así no se sientan tan eh, desanimados, desalentados uh, en su aprendizaje. ¿Sí? Eh, igual, yo creo una ventana o yo creo un, Google, uh, un documento ¿Sí? Yo creo un documento en Word eh, Perdón, en documentos, documentos, documentos de Google Yo creo un documento Y a este documento yo le puedo ingresar la información que yo desee ¿Okay? Le puedo, le puedo eh, ingresar, for por ejemplo Sigo con la idea de Harry Potter Sí, yo creo esto y yo le puedo eh, agregar negritas, puedo agrandar, agrandar, ¿okay? le puedo, lo puedo resaltar, ¿sí? eh, lo puedo centrar. Si no me equivoco, ¿dónde está? Lo puedo centrar. ¿sí? Eh, algo muy interesante con esto es de que nosotros podemos también direccionar o reenviar esta información. Por ejemplo, yo quiero buscar información sobre Harry Potter y acá me voy, en la parte inferior hay un explorador. Si yo le doy clic ahí, me va a dar un montón de información de Harry Potter. Voy a encontrar diferentes informaciones sobre él, lo cual eso les, esto ayuda a nuestros estudiantes a que ellos puedan eh, buscar información sin tener que ir a otros navegadores. Simplemente se quedan dentro del documento y buscan información. Pueden insertar imágenes también. Si se va, si dan clic en insertar, ellos pueden dar clic a eh, imágenes, ¿ok? Ellos pueden insertar una imagen desde, el, desde la, el ordenador o simplemente pueden buscar imágenes en la web. ¿Sí? Si le dan clic ahí, le dan clic en insertar imágenes, buscar en la web, le dan clic y van a poder buscar, eh, van a poder insertar imágenes de Harry Potter, por ejemplo. ¿Okay? ahí le doy clic y ahí me gusta esta imagen y le doy a insertar. Y voy a insertar un uh, cave. Okay. ¿Qué pasó con eso? ¿De dónde salió eso? Okay. vamos a ver. ¿Qué podemos hacer acá? No quiero esto. Entonces le doy clic a deshacer. En la parte de adelante, se, en la parte de arriba, izquierda, hay un icono para deshacer. Puedes hacer esa información. Algo muy espectacular de documentos es que todo lo que nosotros hagamos se va a quedar ahí todo lo que nosotros hagamos. Si yo, des, ah, si yo decido eh, deshacer lo que, lo que ya había puesto, igual va a haber un historial de toda la información que yo ya incluí, que toda la información que yo he deshecho. ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, le quiero insertar una imagen. ¿Dónde está? Vamos a buscar. Ah, ok, me está copiando con el color. <ríe> me está copiando con el color. Okay. ok. Vamos a ver. Aquí está. Ustedes pueden insertar una imagen. Sí, eso, eso es lo de menos ahorita. Pueden insertar una imagen. ¿Qué también pueden insertar? Pueden insertar tablas. Ok, se puede insertar tablas. ¿Sí? Y, ¿qué hago acá? Acá yo les digo, ok, cada uno de ustedes va a buscarme información sobre Harry Potter, y van a poder, y van a colocarla acá. En ese entonces, los alumnos van a trabajar de manera colaborativa para poder completar esta tabla con información. Quiero un video. Vamos a poner, oh, no, no quiero ese color. Iba a tener problemas con eso, ya sabía de ponerle color. Quiero un video. ¿Ok? Quiero poner un video. Entonces, yo simplemente voy Ok, voy, voy, voy y eh, déjame encontrar si acá lo encuentro los videos. <risas> no. Ok, entonces yo voy a, al navegador y busco eh, en YouTube, okay, busco un video de Harry Potter. y okay, voy al navegador y busco un video de Harry Potter. ¿Qué hago acá? Simplemente, simplemente, eh, eh, le doy clic al video y lo copio. Eso es lo que voy a hacer. Simplemente voy a copiar el, video, el link del video. En la parte superior, en la parte superior del navegador, voy y le doy clic derecho y lo copio. Y ya lo tengo y ya lo tengo aquí, para, los, para que los demás, mis alumnos vean. Y acá me dice si deseo reemplazar, ok, eh, si deseo reemplazar el link por el nombre del video. Y ahí me aparece. ¿sí? Y le pongo que sí, que me gustaría reemplazarlo por, eh, por el link, ok, por el nombre del, del video. Quiero buscar un artículo sobre Harry Potter, ¿ok? Yes. Vamos a ver, quiero buscar un artículo. Vamos a buscar, esto muy grande esto. Okay. ok, quiero buscar un artículo. Entonces simplemente voy y busco un artículo de Harry Potter en PDF, sí, y acá lo veo lo abro y me va a aparecer un artículo el cual yo lo voy a copiar para mis alumnos. Sí, sí, sí. Acá está el artículo y yo simplemente copio el link para que mis alumnos lo puedan abrir. ¿Sí? Le doy clic ahí y copio el link Y ellos pueden tener acceso a eso. Me sigue apareciendo el resaltador. No sé por qué me está buscando el resaltador. Ok. Ahí está. Sí. Ok. Ok. Necesito eliminar esto. Quería eliminarlo. pero no. okay Ok. Entonces, si yo hago todo esto, si yo, le, si yo le inserto un video, si yo le inserto un documento, si yo le inser, eh, inserto una imagen, esto va a ayudar a que los alumnos puedan tener más acceso a más información. Entonces, hey, no solamente yo les estoy dando la información, sino que yo les estoy dando una tarea para que ellos puedan insertar, puedan hacer eh, su trabajo de manera individual en la cual yo puedo estar revisando. Nosotros podemos ir viendo, nosotros podemos ver qué tanto nuestros alumnos, eh, qué tanto están realizando las tareas o no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros como creadores del documento, nosotros les damos el link y ellos tienen que completar toda esta información. Así nosotros estamos viendo, los estamos evaluando de manera eh, distante, pero a la vez... Eh, muy cerca de que ellos, para que ellos eh, sin tener que estar eh, pendientes a todo el momento de que ellos eh, estén, se sientan nerviosos, de que los, los, estamos, los estamos viendo todo el tiempo. Entonces, esto los ayuda bastante a ellos y hacen que se sientan más tranquilos. ¿sí? ¿Cómo hago para que los alumnos tengan acceso a este documento? La misma manera, yo voy al, al icono de compartir, ¿sí? Este documento es solamente para mí hasta el momento. Yo le doy clic a compartir, guardo el documento con un nombre, en este caso le voy a poner Harry Potter, ¿sí? Guardo el documento y lo mismo, lo eh, comparto con mis alumnos, ¿sí? Le voy a poner para cualquier persona con el enlace y voy a poner como editor, ¿sí? El alumno va a poder ingresar información en el documento y así vamos a poder trabajar de manera colaborativa con ellos ellos van a poder insertar información la que nosotros le pidamos y así ellos van a poder estar trabajando copio el enlace y se los envío a ellos por el chat o por un mensaje eh, o por un correo electrónico para que ellos puedan tener acceso ¿Sí? díganme tienen alguna pregunta hasta ahora alguna pregunta alguna pregunta Miren, eh, lo que normalmente, lo que también podemos hacer para que nosotros tengamos, para que los alumnos eh, tengan solamente acceso al documento, eh, a, a cada documento para ellos, es compartirlo de forma individual. Así cada alumno tiene una copia del documento, así no solamente todos escriben en un solo documento, sino que cada uno de ellos tiene su propia hoja y así ellos pueden escribir de manera individual en cada una de estas, de estas hojas, ¿ok? ¿ok? Así pueden ellos ir viendo esto, ¿sí? Por ejemplo, ¿en cómo, ¿y cómo hago esto? ¿Cómo hago para que cada uno, cada uno, de los, mis alumnos tenga su propia copia del documento sin que eh, las otras personas interfieran? ¿Sí? O puedan estar escribiendo sobre sus documentos, lo comparto de otra manera, ¿sí? Lo comparto con ellos, ¿sí? Com eh, copio el código del enlace, lo copio, y luego abro una, una nueva ventana, le doy eh, control, control B, y en la parte de acá, de arriba, de editar, donde dice edit, en la parte de arriba, elimino eso y le pongo copy. Esto es lo que yo voy a copiar y le voy a enviar a mis estudiantes. Así, cada uno de ellos tiene una copia del documento. No van a tener, no es que todos van a trabajar en uno solo, no cada uno va a ir trabajando en su propio documento. Entonces, eso depende de nosotros. Si queremos que todos trabajen de manera colaborativa o queremos que, cada, que ellos trabajen de manera individual. ¿Sí? Esa es una de las herramientas muy atractivas porque eh, nos permite eh, darle la alternativa a los alumnos de que trabajen de manera individual, ¿sí? Pero nosotros al igual estar viendo o que eh, trabajen todos en una sola plataforma. ¿Sí? Esa es otra de las herramientas. Digan. Eh, luego, tenemos una de las, eh, otra herramienta que se utiliza, no sé si eh, depende, depende de la institución, eh, una herramienta que utilizamos bastante es el chat de Google. ¿okay? El chat de Google es muy interesante porque no se tienen, los alumnos no tienen que pasarse números telefónicos, en, es, en el chat solamente se, eh, se contactan por correos electrónicos. ¿Sí? Eh, les comento, yo tengo un grupo acá ¿sí? en el cual eh, nosotros interactuábamos de manera seguida con mis alumnos eh, cuando, teníamos, cuando eh, alguno de ellos faltaba escribía en el chat y, decí, y, y, decía cómo, y explicaba por qué estaba faltando y, uh, y los demás, eh, algunos eh, respondían Okay. O yo les hacía algunas preguntas, les decía, dígame qué tal, es, qué tal estuvo su fin de semana, o qué tal la pasaron, y ellos escribían ahí en, en el chat, en este chat de Google, eh, qué habían estado haciendo, o si, o si faltaban, escribían alguna pregunta, o, o decían, voy a ingresar tarde, o no tengo acceso a, a la clase, por favor, bríndenme el link, y alguien, y alguien brindaba el link de la clase, entonces... Eh, todo eso ayuda a los alumnos para que puedan eh, comunicarse, no solamente con el docente, sino entre ellos. ¿sí? Y igual, como les digo, esta parte, esto del chat es también otro repositorio para que ellos puedan tener acceso a... A documentos que se han visto durante la clase, por ejemplo, yo, yo hago uh, algunas frases, les enseño y se las pongo en el chat, así ellos no, no se queda solamente en la sesión que tuvimos, sino ellos también lo pueden ver en cualquier momento durante eh, fuera, fuera de la del aula virtual. ¿Sí? Ellos pueden estar comunicándose no solamente durante el tiempo de la sesión de clases, sino fuera de esta así. Ellos pueden, en este caso en el inglés, pueden estar practicando, pueden estar practicando eh, el idioma. ¿Sí? Esa es otra de las herramientas. ¿Cómo utilizo esto? Simplemente voy igual al waffle de, de Google y le pongo y busco chat. Voy al chat y entro, entro y Creo un nuevo eh, y creo un grupo. ¿Sí? Entro al chat de Google y creo un grupo. Sí. Simplemente le doy eh, en la parte derecha donde dice crear. Crear un espacio. Creo un espacio. Le tengo que poner un nombre. Le tengo que poner un nombre a este espacio. Por ejemplo, uh, UPC. Sí pc webinar y una descripción. ¿okay? La descripción es eh, herramientas. Herramientas de Google. ¿sí? Creo este grupo y ya puedo invitar a las personas, ya puedo invitar a mis alumnos a participar de este chat grupal que tenemos. ¿sí? Es un chat bastante formal, bastante seguro. ¿Sí? Porque el docente es el que está eh, eh, manipulando, administrando todo lo que hay, todo lo que es, lo que aparece en el grupo. ¿sí? Se pueden añadir personas, se pueden compartir diferentes documentos, se pueden a, a compartir imágenes, se pueden compartir videos también, ¿sí? eh, se pueden compartir eh, documentos en este, en este chat, ¿sí? Por ejemplo, eh, si yo les quiero compartir un archivo, busco un archivo que yo tenga en mi, eh, en mi drive de Google, ¿sí? Pongo un archivo, por ejemplo, quiero compartir esta plantilla, ¿sí? La inserto la plantilla y la envío para que mis alumnos la tengan ahí y se quede para ellos, ¿sí? Los alumnos, eh, ¿qué pueden hacer? Simplemente lo pueden ver. No les voy a permitir que ellos lo, lo editen, simplemente lo pueden ver y lo envío a mis alumnos a mis estudiantes quiero compartir una imagen también puedo compartir eh, también co puedo compartir imágenes ¿sí? Sí, sí, sí le voy a dar acá si quiero también puedo buscar imágenes y eh, desde mi ordenador no. ok vamos a buscar imágenes o también puedo activar el Google eh, el Google Meet ¿sí? lo cual es eh, lo cual se utiliza bastante ahora eh, colegios ¿sí? el Google Meet también se puede, se puede utilizar eso. ¿sí? Eh, el, las, eh, el chat de Google ayuda mucho para que la comunicación entre docentes, estudiantes, entre, entre estudiantes se mantenga y sea más fluida. ¿sí? Y así todos se encuentran eh, aprendiendo y todos se encuentran ayudando, ayudándose el uno al otro. No solamente... Eh, los alumnos van a depender del docente, sino van a, a trabajar entre ellos y van a colaborar eh, mutuamente, eh, van a estar ayudando a sus compañeros. ¿okay? nada Y ahora, eh, díganme si tienen alguna pregunta, ustedes me van a ir diciendo, ¿sí? si tienen alguna consulta sobre alguna de estas herramientas. Otra herramienta que es muy agradable y que no es nada difícil es esta herramienta que se llama... Google Sites. Google Sites es una, eh, es una página web que nosotros como docentes podemos crear y nuestros alumnos también. Ellos pueden crear una página web muy eh, rudimentaria, sí, pero muy interesante. Y los alumnos pueden crear una página web utilizando la herramienta eh, Google Sites o Google Sitios. ¿Cómo eh, como se llama? ¿sí? ¿Cómo pueden hacer esto? Ingresan de nuevo al, al Waffle y ¿okay? e ingresan a la página a, a la plataforma de Google Sites. Buscan una plantilla en blanco o si hay diferentes plantillas, hay plantillas que ya están eh, predeterminadas o simplemente buscan una en blanco, le dan clic y con, de esta forma los alumnos ya pueden ir creando su eh, página, su página web, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá esta página que está en blanco y nosotros podemos agregarle todo lo que decimos, ¿ok? Podemos agregarle cuadro de textos, podemos agregarle imágenes, podemos agregarle links, videos, eh, documentos, ¿ok? Eh, presentaciones también, eh, formularios para, para evaluar a nuestros alumnos, le podemos crear eh, ingresar diferentes, eh, diferentes eh, eh, documentos, ¿okay? diferente información. Le ponemos el título. ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver ¿okay? eh, una idea. Le Voy a dar una idea para no, para no salir, eh, para no irnos fuera del tema. ¿okay? Vamos a ponerle Harry Potter. Ese va a ser el nombre de mi página. ¿Okay? Yo le puedo cambiar el color, igual le puedo poner negritas, ¿okay? eh, le puedo poner cursiva, ¿okay? le puedo agregar una imagen al fondo. ¿okay? Puedo cambiarle la imagen de, de, del fondo, o puedo seleccionar, uh, seleccionar una imagen, ¿sí? y busco desde la parte de, eh, del ordenador. ¿okay? Buscar eh, desde un URL. ¿okay? Oh o si no buscar, vamos a buscar. Yo le doy esta, esta foto, okay, o una, alguna otra, que puedo poner, esta, vamos a poner esto, y le doy, yo le doy clic a seleccionar, y ya está. ¿Sí? Y así yo voy creando mi página. Puedo añadirle, ¿qué le puedo añadir acá? Puedo añadirle una imagen, voy a buscar una imagen, igual en Google, Voy a buscar unas imágenes, las imágenes de Google. Y ahí busco, ¿ok? ¿Sí? Y ahí le voy agregando una imagen. ¿sí? Y le doy clic a insertar. Y ya le puedo agregar una, una imagen. ¿Sí? Le puedo agregar texto también. Le puedo agregar un cuadro de texto. ¿sí? Y busco en la... En, y busco en internet, ¿sí? busco, eh, busco Harry Potter, por ejemplo. ¿sí? Y acá tengo información, dice información de Harry Potter. Información bibliográfica. ¿sí? Yo copio esta información y la pongo. ¿okay? ¿Dónde está? Y pongo esta información. Y así voy creando mi página web. ¿ok? Obviamente que le tengo que poner de dónde lo he tomado. ¿ok? <ríe> ¿Sí? Tengo que poner de, dónde, de qué fuente lo he sacado. No voy, voy a estar copiándome algo. ¿sí? Y voy a poner de dónde he sacado esta información. ¿sí? Entonces, eh, de esta manera los alumnos pueden también crear una página web, ¿sí? Nosotros como docentes podemos crear una, ¿para qué? ¿De qué nos sirve nosotros crear una página web? Así nosotros podemos crear otro repositorio. Entonces, yo puedo decirle a mis alumnos que ellos pueden insertar toda su información, toda la información que ellos tengan, en nuestra página web y así no solamente yo voy a tener acceso, sino que va a tener acceso muchas más, muchas más personas. Sí, y en esa manera yo puedo eh, publicar al final esta página web se puede publicar para que no solamente tengan acceso mis alumnos y yo, sino que esté en la red. La publico, puedo ver qué tal me, qué tal me quedó. Ok, puedo ver si me, si me quedó bien la página web. Sí, y la publico. Ya está, me salgo de me salgo de la vista previa y yo la publico para que los alumnos vean. ¿Ok? ¿Sí? El nombre está bien, la dirección está bien y la publico. Y ya está. ¿Sí? Y ya está publicado. Yo le doy clic a ver y esta es la página web. Simple, pero que yo he creado y que yo co puedo compartir con otras personas para que ellos la vean. Es muy sencilla de hacer, muy sencilla de hacer. Hay muchas cosas que se pueden in insertar, pero esto ayuda a los alumnos a que ellos puedan darse cuenta de que su información no solamente va a quedar para ellos. Esa información que ellos tienen que insertan van a va a poder ser vista por muchas otras personas personas y no solamente y no solamente ellos ¿sí? eso les da un, una sensación de eh, haber completado algo, haber logrado algo y que lo que ellos hayan logrado no solamente se quede para ellos sino para otras personas más. ¿sí? Díganme si ustedes tienen alguna pregunta creo que no sé si, yo, si yo, ya estoy terminando o me falta algo de tiempo. ¿Pero? Sí, eh, Roberto, ya estamos eh, casi sobre la hora, pero todavía tenemos algunos minutos para responder de repente alguna, alguna duda, alguna pregunta sobre, sobre las herramientas expuestas, de hecho bastante interesante. Y aprovecho también para eh, comentarles que voy a lanzar la, la encuesta, ¿sí? para que también todos la, la vayan respondiendo mientras eh, redactan sus consultas, sus preguntas, también pueden abrir sus micrófonos. Eh, sin miedo. Sí, las herramientas de Google son, son muy atractivas. Son muy atractivas. Eh, hay muchas cosas por, muchas cosas por ver. Eh, el tiempo es muy corto. El tiempo es muy corto. Creo que por cada herramienta uno se puede demorar como dos horas o tres horas. Por cada herramienta nada más. Pero son cosas, esas son cosas simples nada más. Que necesitan saber que existen. Existen todas estas herramientas. Eh, que pueden ayudarnos a que los alumnos eh, se desenvuelvan mejor, a que los alumnos participen más. Eh, a, a mí me ha ayudado bastante. A mí me ha ayudado bastante y espero que eh, lo tomen en cuenta para que puedan eh, utilizarlas, para que pu puedan utilizarlas y les, y les sirven en algún momento con sus alumnos. ¿Sí? Correcto, correcto, Roberto. Sí, definitivamente tienes bastante... Eh, razón, eh, cada una de las herramientas mostradas ser pues, una infinidad de cosas, de hecho ha mostrado partes bastante interesantes características importantes de cada una de ellas que se pueden explotar eh, no solamente en clase eh, entre docente y alumno sino entre alumno y alumno y nosotros mismos para nuestro día a día en realidad ¿no? sí. herramientas bastante eficaces eh, sí. muchas, varias, varias herramientas de Google que nosotros la podemos utilizar eh, en, eh, en nuestro día a día Varias, por ejemplo, el calendario de Google que podemos utilizar eh, para agendar lo que vamos a estar haciendo. Hay, un, hay un, una herramienta que es para que nosotros podamos hacer un, una lista de quehaceres también y con nuestros alumnos también, lo cual es muy, muy agradable. ¿Sí? Eh, Correcto. Hay, y hay otras herramientas como, como Google Maps. Google, Google Earth que podemos utilizar para que los alumnos vean lugares geográficos sí y, y no solamente tengan que, que quedarse en, en el en un libro sino que ellos puedan ver eh, los sitios eh, de manera uh, eh, dinámica sí. Claro que sí claro que sí Roberto. <risa> okay. Me, me, me parece que, que todo ha quedado bastante claro, no, no tenemos este, dudas de, de momento. Eh, estamos en este momento viendo que están respondiendo ya la, la encuesta. Han respondido 10 personas de 14, así que estamos ya por terminar. Eh, bueno, nada, eh, agradecerte bastante, eh, Roberto, a nombre de, de la universidad nombre de todos los participantes, eh, también te agradecemos. Agradecerles también a los participantes por, por habernos acompañado en esta sesión. Los invitamos a continuar con, con los siguientes webinars, con los siguientes talleres. ¿okay? Y les compartimos por el chat eh, en este momento el enlace eh, del festival para que puedan revisar la agenda eh, e inscribirse en, en los demás webinars de, de su interés. Eh, te agradecemos nuevamente, Roberto, por, por, por esta este, este tiempo, este espacio que te has dado para compartir con nosotros eh, información bastante importante. Y bueno, nada, okay. eh, si es que no hay ninguna acotación adicional, eh, te agradecemos nuevamente y, y finalizamos. Está bien, muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Roberto. Nos vemos.